Wanna take my turf, you take me out. Con las putas manos en el cielo Con las putas manos en el cielo Con las putas manos en el cielo Con las putas manos en el cielo Llenar concepto salir del agujero Lo que no te mata te hace más culero Con un pensamiento consigo lo que quiero El infierno me llena el en cero. amor verdadero salve